Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Lili Escobar. Gracias por estar en mi página. Si estás viendo en Facebook, Instagram, LinkedIn o YouTube. Hoy estoy de nuevo con Neus García, que es la autora de, de los libros con T de talento, que hablan de los niños hiperactivos, que tienen mucha energía. Yo soy maestra desde hace 25 años y he visto que cada vez hay más y uno pues, no sabe qué hacer, ¿no? con los métodos tradicionales no sabe qué hacer. Así que le he pedido a Neus que nos vaya acompañando cada vez para explicarnos algunas cosas o darnos algunas ideas para ver cómo podemos mejorar la calidad de vida de estos niños, que son simplemente niños con mucha energía. ¿Verdad, Neus? ¿Cómo estás, Neus? Así es. Muy bien, muchas gracias, Vivian. Hoy vamos a hablar de la alimentación y creo que este tema puede ayudar a cualquier persona eh, a cualquier padre de familia, adulto, que esté en contacto con niños, porque la alimentación es la base, la base de, nuestra, de, de nuestro bienestar, ¿no? Entonces, no solamente es para, para niños que tienen TDA, también para cualquier niño, si queremos mejorar su alimentación. Neus, ¿qué nos puedes decir de la alimentación para los niños que tienen mucha energía? Hiperactivos. Sí, bueno, como tú has dicho, es importante la alimentación en todas las personas y también en todos los niños, ¿no? O sea lo cual sea su tipología o lo que tengan, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, la, la... tengo que decir que yo no soy nutricionista, ¿eh? aviso también de esto, pero siempre me ha interesado mucho el tema de la nutrición y de la alimentación, porque una característica de las personas hiperactivas es el sistema digestivo, lo tenemos un poco sensible. ¿Y por ya. qué? Pues porque a lo mejor podemos tener pues, algún intestino pues, inflamado, ¿no? Uh -huh. Entonces, eso lo que hace es crear más agresividad, más intolerancia a muchas cosas, más impulsividad, ¿no? Entonces, bueno, pues, por ejemplo, la, la dieta mediterránea, es una dieta que es que está muy bien, porque tiene, pues, eh, vegetales, tiene, bueno, verduras, frutas y puedes comer también pescado, carne, o sea, puedes hacer una dieta muy variada, ¿no? Por dicho, alimentos diferentes. Y esto, pues, siempre fortalece, ¿no? Eh, pero, por ejemplo, los, los alimentos que van mejor para las personas hiperactivas, en este caso los niños, pues son, como he dicho, las frutas, las verduras. El pescado azul, pero en esto tenemos que tener muy en cuenta... El pescado ahora se vende con mercurio, la mayoría de, de pescado, entonces esto pues provoca pues, intolerancia, ¿no? Hablas eh, del flúor, ¿no? Del flúor. No, no, del mercurio. Del mercurio, perdón. El pescado que comemos ahora, pues no es como el de hace muchos años atrás. Claro, ¿no? eh, tienes no razón. Sí. Pues claro, el mar está contaminado y, y pues y se crea el mercurio y el mercurio pues... Lo, lo absorbe el pescado y el pescado pues se lo, come, se, se lo come la persona, entonces pues eso no va bien para la salud. Mire, qué, qué interesante porque yo jamás habría pensado en todo eso, ¿no? Porque digamos sí. eh, pues, en, en, la, en el aula se ves a los niños hiperactivos y tú simplemente pues deduces que tiene un problema, ¿no? Aparte de eso los padres te presentan una, un diagnóstico eh, y el profesor pues eh, mira y dice, bueno, tengo que tener cuidado ya sé cómo es este niño, pero nada más, ¿no? Claro, es que las causas de la hiperactividad son varias. Una ya. de ellas es esta, pero hay otras. Eso uh -huh. no te lo dice normalmente el médico, ¿no? Normalmente. Uh -huh. Ahora sí que hay muchos médicos que se están preocupando por saber exactamente el origen, de dónde viene. Entonces hay muchos médicos que cuidan lo que es la alimentación biológica, uh -huh. también. Y bueno, pues también a los niños con TDA les va bien por los frutos secos. ¿Los ¿Frutos secos? Sí, les, les fortalece su, su sistema inmunitario. Tenemos que tener en cuenta que el sistema inmunitario y el sistema nervioso están relacionados. Entonces, eh, todo lo que tú fingieras que va bien para el sistema inmunitario, a la vez estás reforzando también el sistema nervioso, al revés. Ya. Yeah. O sea, son cosas que son muy interesantes de saber. Luego me has comentado del flúor, es que el flúor eh, está, por ejemplo, en la pasta de dientes y es tóxico. Entonces, eso también lo tenemos que tener en cuenta, porque si estamos cuidando una alimentación y después nos lavamos los dientes y nos intoxicamos, pues tampoco no estamos ayudando a nada. Uh -huh. Sí, sí, sí bueno, es, esto es para todos los niños, eh, para todas las personas, yo creo, adultos sí. y niños, Salvo que en el caso de los niños eh, hiperactivos son más sensibles a estas sustancias. Exacto, sí. Después, por ejemplo, también eh, un consejo para cuando hagan las comidas las mamás, o pues, si los niños también ayudan ¿no? a hacer la comida, sí, sí. por ejemplo, utilizar cúrcuma, que la cúrcuma va muy bien para el sistema inmunitario y a la vez para el sistema nervioso, uh -huh. o jengibre que desinflama. Entonces, si tenemos pues, el sistema digestivo, que tenemos algún intestino pues, más inflamado, pues también va bien, ¿no? Porque se inflama. Sí. Y, bueno, comentar que esto, el sistema digestivo, cuando está inflamado en Ayurveda, se, comenta, bueno, se, se cree que es el fuego, que hay fuego, ¿no? Entonces, por eso se manifiesta también la, la agresividad o, o, o la hiperactividad. La impulsividad. Bueno, es, es interesante todo lo que dices porque no, yo tampoco no habría hecho la relación entre lo, el bienestar interno, digamos, del organismo y lo, eh, esta impulsividad que, se, que pueden tener los niños hacia afuera, ¿no? Um, sí. La medicina ayúrveda eh, te, te ayuda a, a ver justamente si eres sensible sí. a, a sí. todo esto. Sí, la medicina ayurveda es muy completa también y, y también es muy fácil de combinar los alimentos, mm. pero trabajan, por ejemplo, los doshas, que los doshas son los, dicen ¿sí que hay tres tipos de doshas, ¿no? vata, pizza y kapha, entonces sí. yo, por ejemplo, en mis libros que hablo de, de la medicina ayurveda, porque está uh -huh. mucho en relación con el yoga, y entonces se complementa perfectamente pues habla de que, por ejemplo, bata son las personas más hiperactivas. Bata. Sí, vale, bata es, estamos. son personas más reactivas y más hiperactivas. Entonces, pues ahí también hay todo, todos los alimentos que favorecen a esta tipología ¿no? de persona. Y, sí, una bueno, dieta especial, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, también comentar que cuanto más orgánicos sean los alimentos, pues muchísimo mejor. Por mm. lo que sea 100% natural, porque donde sí. hay colorantes, por ejemplo, eso no es bueno para los niños. Mm. Para ninguno, pero para los hiperactivos es fatal. El azúcar, todo lo que, te, que contenga azúcar es muy malo, ¿no? Porque también puede provocar eh, pues un nivel alto en glucosa en sangre y eso a, a alterarlo y... y y de ahí pues también obtener una hipoglucemia reactiva. Entonces ahí también Bien. es otro otro problema, ¿no? Sí. Neus, para terminar, ¿qué alimentos tú prohibirías completamente para niños que ya son hiperactivos? ¿no? Y que consumir esto podría pues eh, llevarlos más exponenciar nuestra ¿no? hiperactividad. Bueno, todos los que sean tóxicos. No sé. Y después, por ejemplo, pues los que tengan colorantes, como he comentado, el azúcar también. Sí, sí, sí. Que eso sí. es todo, difícil, los, que ¿no? Porque... los refinados, los refinados, los refinados también. Eh, tampoco van bien. Los, las comidas ya preparadas, las, las que están envasadas ya preparadas, uh -huh. tampoco. Uh -huh. eh, bueno, y me he comentado una cosa que va muy bien, uh -huh. que es el agua. El agua... Eh, Cierto. Hidrata, hidrata nuestro cuerpo, pero también el cerebro que es el órgano que tiene más agua. Entonces, también va muy bien a los niños pues darles agua. Agua, mucha agua, en vez de las gaseosas, las golosinas, Exacto. Exacto. Pues, to, todos los líquidos azucarados. Eh. Exacto. Agua, agua. Neus, sí. eh, tú ya nos dijiste en los dos libros, hablas de de, de, to, de toda la dieta que se puede llevar sí, a un niño? Sí, en realidad en mi trilogía, en, las, en los tres libros, hablo ¿no? de, de la alimentación, de las dietas, porque mm. como tú has dicho al principio, es importante una buena alimentación para todo el mundo. Mm. Entonces, en mi primer libro, que hablo más de los adultos, de cómo cuidarse y cómo ser papás también, pues hablo ¿no? de, la, de la alimentación en general, de los alimentos que van mejor y los que no van tan bien. En el segundo... Ya me enfoco más en los niños, directamente, y ahí pues también doy, doy consejos uh -huh. de hábitos también en, en las comidas. Y, y después en el tercer libro, El viaje hacia tu Tudón, pues ahí me profundizo más en el Ayurveda y doy consejos también de la dieta alcalina, sí, porque sí, sí, también sí, es muy sí, importante sí, tener una dieta alcalina. Bueno, yo les pido disculpas porque estaba hablando de dos libros y en realidad es una trilogía una trilogía dedicada a, a mejorar la educación, acompañar sobre todo a los niños que, a, los, a quienes se los diagnostica con TDA, pero que como vamos aprendiendo ya con NEUS, son niños uh, normales como todo el mundo, salvo que tienen más energía, quizás algunas dificultades para concentrarse, pero que si les ayudamos con nuevas técnicas como NEUS nos propone, Podemos mejorar su calidad de vida. ¿no? Gracias, Neus. Hasta el próximo vídeo estaremos hablando, dando otros, otras ideas también de, de, de cómo podemos eh, proponer actividades a los niños que les puedan interesar, etc. Hasta el próximo vídeo. Gracias. No, bien, muchas gracias. Adiós. Adiós.